En este apartado mostraré cómo acceder a información en Python. Para ello, primeramente podemos acceder a la información de su documentación. Para ello, podemos ir a la carpeta en la cual instalamos Python y abrir en su subcarpeta doc su documentación. Podemos ver que en ella existe una documentación que es bastante extensa y tiene múltiples apartados. Tiene incluso algunos apartados de comos y de preguntas frecuencias. Al igual, existe otro apartado en el cual existen las visualizaciones de qué es lo que se ha ido mejorando en cada versión de Python. Por ejemplo, podríamos ver lo que se ha mejorado respecto a las versiones anteriores en Python 3.7. Por ejemplo, podemos ver que existen nuevas características o nuevos módulos que se han ido creando. Igualmente, se puede observar que se han ido y se han ejecutado distintas propuestas que se iban a realizar con los archivos PEP, los cuales son una documentación propia de Python en la cual se crea o se proponen distintos métodos para mejorar el código, ya que Python también se intenta preocupar en que su forma de escritura y su entendimiento sea lo mejor posible, no únicamente en que la velocidad sea la mayor posible. Igualmente, podemos observar que existe un apartado sobre cómo aportar nuestro código a la nueva versión de Python, de tal forma que nos cueste poco el realizar esta, esta, este, esta actualización. Igualmente, podemos observar que existen en algunas versiones nuevas de Python una opción de optimizaciones, en la cual existe un subapartado en la cual se comprueban las distintas velocidades obtenidas con esta versión de Python, de tal forma que podemos compararlas con otras versiones viendo que se va mejorando el código y que algunas eh, características de Python aumentan su velocidad. Por ejemplo, el React builtin se ha mejorado en tres veces su velocidad. Esta velocidad puede irse mejorando hasta alcanzar los valores de otros lenguajes compilados como C, los cuales no aparecen aquí en una columna de comparación. También podemos visualizar que existe una referencia de todas las funciones Python disponibles, al igual que la librería estándar, lo cual nos permite visualizar los distintos módulos a los cuales se puede acceder con la instalación de Python básica. Estos módulos están categorizados por, por secciones o utilidades en las cuales se pueden utilizar. Por ejemplo, para el procesamiento de cadenas puede ser útil el, la utilización de expresiones regulares con el módulo RE.